Eh, adelantarle a las personas que en unos minutos estaremos conversando con una representación de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Que vienen el día de hoy a hablarnos especialmente de lo que ya hemos estado hablando eh, Pero ellos vienen dando datos específicos sobre el uso de la tarjeta de crédito Visa Adapt de la Asociación Duarte ¿Verdad? Así y... es. Adelante, Carolina. Eh, Yerian, estamos en este momento con el señor Julio Polanco, gerente de mercadeo de la Asociación Duarte, Duarte y con Rommel Ortega, oficial de Mercadeo y Relaciones Bien. Públicas. Qué bueno tenerlos por acá. En el día de hoy hemos estado anunciando que los viernes en la Asociación Duarte no le van a cobrar el interés por el retiro de efectivo. Esto es una buena noticia. Buenos días, Rommel. Buenos días, Julio. Qué bueno tenerlo por acá. Buenos días a ambos. Sí, sí, Muy buenos días. ¿Cómo están, Carolina? Muy gracias. bien. Gracias. Eh, muchas gracias por recibirnos acá el día de hoy. Y como mencionas... Eh, vamos a vamos encenderlo. Momento. Vamos a ver. Sí, te he encendido, muchachos. Ah, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. sí. Yo me quito sí. esto y lo paso. Vamos a ver. Continúa, Julio. Bien. Como les decía, muchas gracias por recibirnos Escucha. el día de hoy. Y como ya mencionabas, la Asociación Duarte viene con una nueva promoción para este mes de noviembre, en la cual... Y te oye, escúchame. Eh, escúchame. Vamos a pasarle este micrófono, vamos a pedirle excusa ¿verdad? A, nos... vamos a, ver a nuestro invitado. Julio, cambia con Romeo. Sí, lo... ¿Qué tal ahora? Ahora, escucha? sí. <risa> vamos a escuchar. Mío, no se preocupa, yo soy. Ahí está. Muchísimas gracias. Esto ah, este sí. es en vivo, como dicen. Sí, sí. Pues bueno, muchas gracias a, a ustedes por recibirnos el día de hoy. Y en verdad, la Asociación Duarte trae para todos sus tarjetavientes eh, visa. Eh, en la clásica y Platinum, trae una nueva promoción para este mes de noviembre, la cual hemos llamado Es Viernes y Adapt lo sabe, en la cual nuestros asociados de tarjeta podrán retirar de nuestra red de cajeros de la Asociación Duarte, retirar de efectivo todos los viernes de noviembre sin... Comisión por avance de efectivo. Pueden retirar ese efectivo sin ningún cargo. Esa es la palabra. Comisión... Sin comisión, exactamente. Sin comisión por avance sí. de efectivo porque ya no estaban haciendo el cuestionamiento. Sí. Estuvimos creyendo que era la parte de las tasas que se cobran de impuestos. Sí, Francis, eh, tú sabes bien que en cuanto a lo que es el manejo de la tarjeta, tiene un plazo establecido, en el caso de nosotros, eh, al igual que los demás bancos, para el pago de, de, de lo que consumen en un corte, eso queda totalmente igual porque es parte del negocio. Ya en lo que tiene que ver con lo que son retiros en efectivo, que por lo regular, cuando tú lo haces, las instituciones financieras te cobran una comisión eh, dependiendo el monto de lo que tú vayas a retirar. En este caso, nosotros tenemos cero comisión. Todos los viernes, la Asociación Duarte... En la Asociación Duarte es viernes y lo sabemos. Y por motivo de la celebración del Black Friday, nosotros quisimos traerle a nuestros clientes todos los viernes de noviembre este regalo. Para que de una forma u otra puedan manejar sus efectivos, dinamizar un poquito su economía propia y, y que se sientan a gusto con el producto que le estamos brindando en la asociación. Al igual que como es eh, nuestra plataforma digital, que ya las la, la personas eh, se han familiarizado con ella, lo que es adaptar en línea, en donde podrás hacer también todas sus, tus transacciones tus pagos, tus movimientos de depósitos, a través de ella con eh, tan solo descargar la aplicación le exhortamos a todas las personas que no tienen tarjeta de crédito que están a, te, a tiempo, tenemos un proceso bastante eh, rápido para eh, ceder y entregarles su tarjeta y creo que pueden aprovechar el mes de noviembre para hacer sus transacciones con ella eh, Julio, Romer ¿Cuál es el porciento, verdad, de, de dinero que se paga cuando se hace un retiro en efectivo con una tarjeta de crédito aproximadamente? Okay. Bueno, las tarjetas de crédito, cada una de, tiene su... En nuestro tarifario en línea tiene su... La, tanto la clásica como la Gold como la Platinum tienen una tarifa al respecto. Que pueden visitar en nuestra página web. Eh, pero es la verdad significativo ese avance de efectivo que nuestros asociados incurren al hacer el retiro eh, de efectivo. porque Usualmente la tarjeta de crédito no es utilizada con ese fin como tal. Es para utilizarla en los comercios. Pero damos la facilidad en este mes con el motivo del Black Friday de que nuestros eh, asociados puedan hacer uso de ese efectivo. ¿no? Entendiendo de que ¿verdad? estamos en una situación que la gente necesita cierta liquidez en estos tiempos de, de COVID como tal. Sí. Y Hemos traído esta promoción para aliviar un poco esa carga. ¿Usted quiere decir que si yo, por ejemplo, no tengo dinero en efectivo y voy a pagar algo y necesito 8 mil, 10 mil pesos para sacarlo de mi tarjeta de crédito y es jueves pero el viernes? si sí, quieres sí, voy a el viernes para, para así no exactamente que... así te maneja eh, dentro de tu administración personal y, y, y pagas menos pero un Perfecto. dato interesante sí. es que como estamos en el mes de noviembre hay muchas ofertas de viernes negro puedes esas ofertas también. a veces en los centros comerciales no aplica con tarjeta de crédito entonces retira su efectivo Exacto, no le cobran nada y va y compra su tarjeta. Te artículo. estamos dando la facilidad de que puedas comprar lo que quieres como si estuviera claro. utilizando su tarjeta, pero a un paso de distancia de un cajero automático. Una preguntita, o sea, perdón. Sea, yo eh, lo que han hecho es, es adelantarse al, al, al a Black, Black Friday. Friday. ¿Cómo, no ya, solicitar, y ¿cómo ¿Eh? solicitar la tarjeta de crédito? Romel habló de manera rápida y ágil, y ya hoy es viernes. Simple. Eh, puedes eh, apersonarte a una de nuestras oficinas. Aquí en San Francisco de Macorís tenemos cuatro. Palmares Mall, Calle Salcedo, Avenida Libertad y nuestro oficina principal ubicada frente al Parque Duarte. Además puedes también hacer tu solicitud a través de nuestra página web que es www.ada.com.do, o puedes llamar al teléfono 809-588-2656 y con nuestro contact center también ellos ahí te pueden dar la información y ya hacerte todo el llenado de tu solicitud para que luego entonces aplique para la tarjeta misma. Una cosa, ustedes tienen eh, la Asociación Duarte, porque de, debo aclararlo porque en principio nos confundimos un poquito. Es la tarjeta de crédito. De crédito. Sí, no no la, la de, tarjeta de débito. No, no es, la de no con débito. No. no es con el débito. Porque débito no genera ese cargo. Exactamente. Ya. Aunque eh, aunque, no aunque con nuestra tarjeta de débito Ajá. Tú puedes hacer transacc transacciones de compra igualito que la tarjeta de crédito, pero ya a eso se dinero. va a deber a tu dinero directo. Incluso puedes utilizarla fuera del país, tanto en pesos como en dólares. Solamente cuando tú sales, tú haces la notificación y nosotros te hacemos, eh, te hacemos eh, eh, el cambio. Exactamente. Miren, que recordarles a nuestros clientes y asociados que estén atentos porque también tendremos... Eh, un extra, por decirlo así Para finales de este mes eh, Con respecto al Cyber Monday O el, el, lunes, el lunes Cibernético, cibernético, el lunes cibernético que es okay. Después del Black Friday Donde estaremos informando a través de nuestras redes sociales Y nuestra página web Y claro, este tipo de medios sobre lo que le traemos para ese día Para que puedan disfrutar de nuestras tarjetas de crédito A final de noviembre Exactamente sí, sí. Hay un punto importante, eh, muchachos Muchachos, ¿verdad? Somos muchachos. Sí, no, somos, somos, claro, somos todos somos, chavos. Chavos. No, no niños somos jóvenes adolescentes Exacto. entre adolescentes eh, y adultos entre entre la tarjeta entre de crédito de la asociación Duarte, los puntos acumulados nunca se ven. eso te iba a decir y eso eh, es muy importante, háblanos de eso eso te iba a decir, nosotros tenemos un sistema de puntos que no tiene eh, fecha de vencimiento o caducidad por cada consumo que tú haces dependiendo del valor, tú acumulas puntos, que esa es otra cosa, venimos con una promoción también para el mes de diciembre en donde la estaremos presentando a nuestros clientes, en donde tendrás la oportunidad de acumular el doble de puntos y bueno, eso te sirve a ti para tu, para un hotel, para un viaje para pagar tu tarjeta, porque también puedes cambiar tus puntos convertirlo en efectivo y hacer un repago ya de lo de, del consumo que tienes es una ventaja que tiene la misma ya que otras instituciones, por decirlo así, si tienen una fecha, nosotros todavía hemos mantenido esta parte para darle una distinción en cuanto al servicio que ofrecemos de tarjeta de crédito. Bueno, pues la verdad es que Asociación Duarte está a nivel a nivel en las principales eh, servidoras financieras que hay en el país. Y qué bueno que en San Francisco de Macorís cuenta con una entidad como Azul. No, y que, y que es, eh, es de ellos. De hecho, eh, cualquiera de nuestros clientes eh, puede, tiene la facilidad y tiene el privilegio de poder ir a cualquiera de nuestras oficinas y hablar desde el funcionario medio hasta el, la dirección ejecutiva de manera fácil y también con la consideración de que al ser munícipe o ser eh, oriundo de una zona donde esté nuestra sucursal, tiene la facilidad. De resolver su situación eh, Quizás de una esa problemática cercanía. directa Tenemos esa cercanía para el cliente Y también ese calorcito Y ese, y ese café recién colado Que a muchos clientes le gusta. Eh, Rommel, eh, eh, recordar que estamos conversando Con Rommel Ortega, oficial de Mercadeo Y Relaciones Públicas de la Asociación Duarte También con Julio Polanco, gerente De Mercadeo, un mensaje final A sus asociados y clientes y a esos nuevos Que aprovechen todas las ofertas Que tienen bueno, sigan confiando en la Asociación Duarte. Nosotros estamos trabajando cada día con mucho empeño para poder llevarles esas facilidades financieras que andan buscando porque sabemos que en estos tiempos necesitan de un brazo de apoyo y pueden confiar en la Asociación Duarte para ello Así es, somos una institución que a pesar de que tenemos 55 años eh, eh, brazo a brazo luchando en toda la provincia eh, nos estamos renovando cada día como puedes ver siempre nos mantenemos eh, adquiriendo un personal capacitado en el caso de Julio Polanco que se une al equipo de, de marketing una persona con bastante experiencia y que va a promover cosas que van a ser positivas para la institución. Vivimos una constante renovación para dar ese servicio financiero y buscando las facilidades para que nuestros clientes se sientan cómodos y que puedan sacar el real provecho de una institución que es de ellos. Bueno, Esperamos gracias. y confiamos que siempre nos den también el apoyo. Excelente, gracias. a ambos, gracias. Julio y Romer, por esta visita y estas informaciones. Y saludar a los ejecutivos de Asociación Duarte. Y ya saben, en asociación. Hoy es viernes raro. y ADAP lo sabe. Así que <risa> arrancamos tira tira tira hoy, tira. ¿eh? La gente puede ir hoy a hacer su objetivo. Bueno, los cajeros ya lo saben, a retirar su dinerito todos eh, los eh, clientes. Un detallito que es importante. Cuidado con la asociación aquella. Eh, Miren, es importante. Es una asociación que yo le digo siempre: cuidado con la asociación esa. <risa> que hay, que es la asociación de. De lo que están vigilando los cajeros, los atracadores. Cuidado con Yerian, que a veces es medio Sí, no, no, claro. Hay un detalle interesante eh, con relación a eso, y es que cuando tú vas a, a lugares y te dicen, mira, esto está, eh, tiene un porciento de descuento, pero si sí es en efectivo. Exacto. Entonces, uno, si tiene dinero en la tarjeta de crédito, ¿Ya? normalmente tú dices, bueno, por lo que tú sabes, un recargo, como quiera me sale lo mismo, y no lo paga entonces ahí sí, tú tienes en la ventaja este de a no. buscar el dinero en efectivo, sacarlo nosotros a... te damos la oportunidad de que si estás en el centro y no quieres mover tu vehículo hagas un chin de ejercicio, caminando y vaya uno de nuestros cajeros, retire que quemaste calorías, pagaste y no tiene y no tiene ningún tipo de cajero excelente, aprovechar. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> hoy es viernes well. y Adap lo sabe, <risa> muchísimas gracias Rommel Julio, gracias, y nosotros eh, seguimos acá en de mañana, vamos a una breve pausa, seguimos con más, vamos a la pausa. ¿Sabes?